Domingo de Ramos, la profetizada entrada triunfante en Jerusalén. El Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfante de nuestro Señor Jesús en Jerusalén, recibido por una multitud que lo aclama como el Mesías, con la salutación mesiánica, bendito el que viene en nombre del Señor. Esta entrada triunfante ya había sido anunciada y profetizada por boca de los profetas del Altísimo, como Isaías y Zacarías, y en los mismos Salmos. En Zacarías, Capítulo 9, versículo 9. Se nos revela la entrada triunfante en Jerusalén del manso y humilde rey, montado en un pollino. Y así podemos literalmente leer. Alégrate con alegría grande, hija de Sión. Salta de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, él es justo y trae salvación, viene humilde, montado en un asno, en un borrico, hijo de asna. Por su parte en Isaías, capítulo 62. Versículo 11, también se nos dice, He aquí lo que Yahvé ha pregonado hasta las extremidades de la tierra, decida la hija de Sión, mira que viene tu Salvador, mira cómo trae consigo su galardón, y delante de él va su recompensa. Entonces serán llamados, pueblo santo, redimidos de Yahvé, y tú serás llamada, buscada, ciudad no desamparada. Asimismo en los Salmos se nos refiere esta entrada triunfante, de aquel a quien reciben precisamente. Con la referida salutación mesiánica, bendito el que viene en nombre del Señor. Y así en el Salmo 117, 24 a 29, podemos leer. Este es el día que hizo Yahvé, alegrémonos por él y celebrémoslo. Sí, oh Yahvé, da la victoria. Sí, oh Yahvé, da prosperidad. Bendito el que viene en el nombre de Yahvé, desde la casa de Yahvé os bendecimos. Yahvé es Dios y nos ha iluminado. Ordenad procesión con ramos frondosos hasta los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te doy gracias, mi Dios eres tú, quiero alabarte, alabada llave porque es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Y efectivamente, tal y como fue profetizado por Isaías, Zacarías, y en los mismos salmos, así exactamente aconteció la entrada triunfante en Jerusalén del Señor, dándosele estricto cumplimiento a las sagradas Escrituras. Y la muchedumbre exclamaba de júbilo, Osanna. Bendito sea el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Osanna, significa, ayúdanos, oh Dios. Los evangelistas describen la entrada triunfante del Señor en Mateo 21, 1 a 11, Marcos 11, 1 a 11, Lucas 19, 28 a 40, y Juan 12, 12 a 19. Dicen así los evangelios. Evangelio de Mateo. Capítulo 21, versículos 1 a 11. Entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se aproximaron a Jerusalén, y llegaron a Betfajé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles, Ide a la aldea que está enfrente de vosotros, y encontraréis una asna atada y un pollino con ella, desatadlos y traédmelos Y si alguno os dice algo, contestaréis que los necesita el Señor, y al punto los enviará. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había sido dicho por el profeta, decida la hija de Sion, he ahí que tu rey viene a ti, benigno y montado sobre una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos fueron pues, e hicieron como Jesús les había ordenado, trajeron la asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Una inmensa multitud de gente extendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de árboles, y las tendían por el camino. Y las muchedumbres que marchaban delante de él, y las que le seguían, aclamaban diciendo, Osanna al hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osanna en lo más alto. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y decían, ¿Quién es este? Y las muchedumbres decían, Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos 1 a 11. Entrada triunfal en Jerusalén. Cuando estuvieron próximos a Jerusalén, cerca de Betfagé y Betania, junto al Monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles, "Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego de entrar en ella, encontraréis un burrito atado, sobre el cual nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo». Y si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis esto? Contestad, «El Señor lo necesita, y al instante lo devolverá aquí». Partieron pues, y encontraron un burrito atado a una puerta, por de fuera en la calle, y lo desataron. Algunas personas que se encontraban allí, les dijeron, ¿qué hacéis desatando el burrito? Ellos les respondieron como Jesús les había dicho, y los dejaron hacer. Llevaron pues, el burrito a Jesús y pusieron encima sus mantos, y él lo montó. Y muchos extendieron sus mantos sobre el camino, otros, brazadas de follaje que habían cortado de los campos y los que marchaban delante y los que seguían, clamaban. Hosanna. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el advenimiento del reino de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Y entró en Jerusalén en el templo, y después de mirarlo todo, siendo ya tarde, partió de nuevo para Betania con los doce. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Aclamación del Mesías Rey en Jerusalén. Después de haber dicho esto, marchó al frente subiendo a Jerusalén. Y cuando se acercó a Betfagé y Betania, junto al Monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles, ide a la aldea de enfrente. Al entrar en ella, encontraréis un burrito atado sobre el cual nadie ha montado todavía, desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, diréis así, el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron las cosas como les había dicho. Cuando desataban el burrito, los dueños les dijeron, ¿Por qué desatáis el pollino? Respondieron, El Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, pusieron sus mantos encima, e hicieron montar a Jesús. Y mientras él avanzaba, extendían sus mantos sobre el camino. Una vez que estuvo próximo al descenso del monte de los olivos, toda la muchedumbre de los discípulos, en su alegría, se puso a alabar a Dios con gran voz, por todos los portentos que habían visto, y decían, Bendito el que viene, el Rey en nombre del Señor. En el cielo paz, y gloria en las alturas. Pero algunos fariseos, de entre la multitud, dirigiéndose a él dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Mas él respondió, Os digo, si estas gentes se callan, las piedras se pondrán a gritar. Evangelio de Juan. Capítulo 12, versículos 12 a 19. Entrada triunfal en Jerusalén. Al día siguiente, la gran muchedumbre de los que habían venido a la fiesta, enterados de que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras, y salieron a su encuentro, y clamaban. Hosanna. Bendito sea el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Y Jesús hallando un pollino, montó sobre él, según está escrito, no temas, hija de Sión aquí que tu rey viene, montado sobre un asnillo. Esto no entendieron sus discípulos al principio, mas cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que esto había sido escrito de él, y que era lo que habían hecho con él. Entre tanto el gentío que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de ello. Y por eso la multitud le salió al encuentro, porque habían oído que él había hecho este milagro. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, bien veis que no adelantáis nada. Mirad cómo todo el mundo se va tras él. Y hasta aquí lo referido en los Evangelios, respecto a cómo aconteció la profetizada entrada triunfante del Señor en Jerusalén. Alegrémonos pues, porque así como se cumplió todo lo profetizado por boca de los profetas del Altísimo, respecto a la entrada triunfante del Señor en Jerusalén, del mismo modo se cumplirá la promesa del regreso de nuestro Señor. Revelada al discípulo amado en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 20 y 21. Sí, vengo pronto. Así sea, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén. Alegrémonos por lo tanto, llenémonos de gozo y clamemos todos en este día, ven pronto Señor Jesús.